Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, Tú y yo iguales con los ojos de color y los mismos sentimientos que ya muestran emoción. Miles de deseos, jugar, saltar, bailar, nervios ante los regalos que llegan a Navidad, la familia nos acompañarán y con pictogramas nos podremos comunicar. Navidad es Navidad, Navidad es Navidad, Navidad es Navidad, Navidad es Navidad.